Hola chicas, buenas tardes, bienvenidas. Este, Vamos a hablar hoy día de un tema muy bonito y es eh, las formas de promover nuestro negocio. Vamos a ver cuál de todas este, nosotras está utilizando la correcta y vamos a ver cuáles eh, son las que dan más resultados. Yo creo que es bien importante identificar la forma de promover un negocio eh, con la Cómo nos sintamos nosotras más cómodas, si hablando con las personas, si pasando libros o si pasando este, flyers o pasando muestras. En realidad tenemos muchísimo de qué hablar y muchísimo de qué aprender, porque les recuerdo que no todas eh, practicamos lo mismo y a no todas nos sale igual. Este, es bien importante comenzar primero que nada a promover nuestro nombre. ¿Saben por qué? Porque muchas veces cuando hacemos un video nos olvidamos de ponerle un título a ese video que estamos haciendo y las personas que lo están viendo este, eh, saben que está sucediendo un evento pero no saben qué tipo de evento entonces tenemos que tratarle de sacar mucho provecho a, a prim a primero a sacarle el provecho a, a, a promover nuestro propio nombre y establecer una presencia en línea es, es un proceso difícil pero no es imposible de lograr para un ejemplo, si ustedes se fijan eh, mi... mi como estoy promoviendo mi nombre, eh, yo tengo un pequeño link que se llama www.anaabani.com entonces eso significa que yo poco a poco estoy construyendo una presencia en línea y este, siempre estoy tratando la manera de ir cambiando, de ir innovando este, nuevas ideas recuerden ustedes de que eh, para, para establecer una presencia en línea de estarse trabajando eh, todos los días, ser constantes hola Helen, hola Angélica, hola a todas, por, gracias por conectarse este bueno, también es bien importante que no olviden ustedes hacer webinars así como cuando nos daban este entrenamiento los managers, ustedes se recuerdan este nos estaban dando entrenamiento de cómo prospectar, del día a día de cómo pasar un libro, de cómo recoger un nombre todos esos entrenamientos los podemos adoptar eh, a lo que está ahorita, que ustedes saben que nos están atacando bastante con lo que es el social media y cuando digo atacando es de una manera positiva porque si no nos empujan no vamos a practicar y si no practicamos nunca vamos a mejorar, entonces es este, bien importante sacarle provecho a todo lo que aprendimos en el pasado y aplicarlo ahora con un poco más de tecnología, acuérdense los seminarios deben ser hechos con temas atractivos para las representantes, nosotros últimamente hemos estado viendo que hay descontento, que hay este impaciencia porque hay falta de productos, tenemos representantes con muchas preguntas, tenemos también representantes con ganas de abandonar el negocio por, por los mismos faltantes. Sin embargo, es bueno nosotras como líderes crear unos temas que las atraigan, como por ejemplo, presentarles eh, los productos que van a venir más adelante, explicarles en qué fecha van a estar disponibles para que ellas sepan qué esperar. Esa es una forma de promover el negocio dentro de las representantes. este Más adelante vamos a hablar cómo promover el negocio afuera para atraer nuevos clientes. También los temas deben ser eh, interactivos, que ellas conversen, que ellas nos digan qué les gusta, qué es lo que quieren saber para nosotros poderlo promover verdad realmente es bien importante como les digo saber dónde estamos en nuestro negocio saber lo que le gusta a nuestras chicas para podérselos traer eh, como les digo muchas de nosotras sabemos maquillarnos pero no sabemos realmente cuál es un proceso exacto del maquillaje sin embargo dentro de lo poco que sabemos sería bueno comenzar a mostrarles a ellas cómo maquillarse aquí de ustedes están conectadas muchas este que Hacen un maquillaje pero hermoso. Me encantaría ver videos de ustedes con tutoriales pequeñitos. No importa que solo sea cómo aplicarse un delineador, cómo aplicarse un labial, eh, cómo aplicarse las cremas. Hay una chica de Puerto Rico que ella se llama Ibe Torres, que ella da unas clases muy bonitas de lo que son el cuidado de la piel. Me, ella es una buena guía a seguir para cómo nosotros podemos también darle esas clases a nuestro grupo acuérdese también la publicidad ¿qué estamos haciendo para sacarle pobre, provecho a la publicidad y cómo lo estamos haciendo bueno la publicidad la podemos hacer de muchas maneras verdad con flyers con libros, eh, con muestras, con stickers pues bueno, realmente hay que sacarle mucho provecho verdad a las diferentes festividades que nos rodean si ustedes se fijan eh, en nuestra comunidad hay eventos comunitarios hay eventos por fechas especiales como por ejemplo los días de independencia entre nuestra comunidad hispana hay muchísimos festivales alrededor donde podemos ser partícipes ahora cuando nosotros, cuando nosotros salimos a promover, este, muchas veces nos limitamos porque ese tipo de eventos siempre son bastante costosos. Entonces, eh, lo que sucede los podemos organizar de esta manera. Si somos cinco las que vamos a participar, entre cinco costeamos el, el costo del de, derecho de estar en ese evento. Pero mucho ojo, los eventos como festivales así grandes, siempre la persona que llega siempre espera tener muchas cosas gratis, así que mucho ojo con eso, a nosotros ya nos ha pasado en el pasado, valga la redundancia, hemos pagado un evento de esos carísimo, hemos dado mucha muestra, hemos dado mucho libro pero realmente lo que colectamos es poco. Ahora, si ustedes se fijan, hay eventos comunitarios, como por ejemplo la celebración de la calle donde vivimos, siempre son eventos que son dos o tres horas, y fíjense que allí eh, la diferencia es que el costo es pequeñísimo puede que sean 25 o 50 dólares máximo y lo que se puede hacer es hacer eh, flyers hacer graparlos con muestras con un catálogo hacer como unas goodie bags y pasarlo entre los asistentes verdad el derecho a la mesa creo que es entre 25 y 50 dólares porque es de la ciudad que celebra eh, algunas algunas festividades verdad este locales también Siempre es bueno ofrecer un servicio en todo lo que hacemos. Yo les estoy ofreciendo el servicio de entrenamiento, de guía, de participar, y ustedes también me ofrecen el servicio de escucharme. Entonces, si ustedes se fijan, es un intercambio. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, a una cita médica, siempre hay personas platicando y siempre podemos llevar un libro eh, con muestras siempre cargando con nosotros un goodie bags para siempre dárselos a la persona entonces siempre es un evento o sea evento la palabra evento muchas veces la confundimos con un evento grande que hay participación de muchísimas personas que hay muchas asistencias pero no siempre son ese tipo de eventos. tenemos eventos personales diarios ir al doctor ir al mercado, ir a entregar productos, ir a hacer cualquier tipo de mandado, esos son eventos diarios, porque se trata de una actividad diaria. Cuando nosotros nos limitamos y decimos, mi grupo no quiere salir, les estoy llamando y no van, entonces, pero eso no quiere decir que nosotros no tenemos que hacer lo que estamos acostumbrados a hacer para poder tener una conversión, una conversión en venta, una conversión en una persona que se va a inscribir. Muchas de nosotros formamos nuestro negocio de la forma tradicional, tenemos el reto de incorporar lo digital a lo tradicional, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? No hay que rompernos la cabeza pensando en que tenemos que estar posteando, posteando, posteando todos los días, sino que al contrario. Sacarle provecho a la página de negocio, llenarla con todo lo que haya de, de, de producto, porque por eso se llama página de negocio ahí en el Facebook. Entonces, allí no importa que usted esté poniendo a cada rato todo lo que usted quiera, este, porque es su página y eventualmente esto lo que sucede, yo estaba viendo que van saliendo poquito a poco los posts que ustedes se van poniendo y eso este eventualmente le va abriendo paso al algoritmo de facebook y sale a la superficie entonces pero hay que ser constante en el perfil personal podemos poner todo lo que nos hagamos en el día, las actividades que hagamos, este, a modo de, de mantenernos este, eh, conectadas con la comunidad, muchas formas de promover nuestro negocio, eh, como les digo, juntando lo tradicional con lo digital, en, en, también podemos ir incorporando los nombres que agarramos de cada evento, eh, si agarramos 10, 15, 20 nombres, entonces ahí es donde entra la parte digital y donde vamos a, a tomarle muchas ventajas, porque fíjense ustedes que la tienda en línea la vamos a poder mandar a ellos a través de un WhatsApp, a través de un Messenger, a través de un mensaje porque son números que hemos colectado, son correos electrónicos que hemos colectado de la manera tradicional entonces chicas, no, no hay una manera específica de cómo promover eh, no, para mí la favorita es el ver las personas todos los días para mí eh, eh, la, más, la, la que más me gusta es el interactuar con las personas porque vendo e inscribo entonces me gustaría que ustedes eh, me dijeran cuál es la forma favorita con la que se sienten cómodas si solo pasar libros, si recogen nombres, qué tan difícil es recoger un nombre, bueno todo eso pero la parte más importante de todo lo que estamos diciendo es el seguimiento porque podemos recoger 10, 15, 20, 30 nombres y si no les damos seguimiento lo que sucede es que ese contacto se enfría, muchas veces cuando llamamos de regreso no nos contestan verdad eh, muchas veces cuelgan o cuando uno le dice hola soy Ana y, y entonces nos cuelgan ya nos ha pasado muchas veces pero la conversión 3 fuera de 10 son buenas porque fíjense que eso significa que el libro llegó a la mano correcta, el contacto pues por lo menos fue una venta de 20 dólares, y si a esos 20 dólares le restamos los 50 centavos que vale ese libro, entonces estaríamos generando una ganancia tal vez entre 6 y 7 dólares, dependiendo la compra que nos hizo. Así que véanlo por el lado amable, si el, si el temor de, de, de, de comprar libros es bien grande, pues está la opción de las muestras y está la opción de los flyers. Así que eh, cuando no hay para gastar en libros, pues están las muestras y están los flyers. O también se puede comprar este tipo de folletines chiquititos que vienen ahí en las cajas. Hay veces que vienen hasta 40 de ellos. Esa es una manera de sacarle ventaja porque no es necesario tener un catálogo para irlo pasando. Puede ser algo así, pueden engraparle una muestra o también se les puede poner pues algo otra cosa que ustedes quieran, ¿verdad? hacer cambios en la estrategia es bien importante ¿saben por qué? porque si no funciona el comprar leads porque algunos salen buenos y salen malos entonces eh, la otra opción sería salir todos los días encontrar personas nuevas agarrar nuevos contactos y darle seguimiento esa es una manera de darle promoción a su negocio porque resulta de que si el presupuesto que tenemos si el cheque está saliendo pequeño y decimos porque mi cheque salió pequeño voy a parar de comprar nombres porque mi cheque salió pequeño no voy a comprar libros porque mi cheque salió pequeño ahora sí de verdad yo voy a dejar este negocio entonces eso se le está pasando chicas pero les recuerdo que somos vendedoras significa que si hacemos órdenes de 500 dólares la ganancia de 500 dólares son $200 dólares, si su cheque de Avon le salió de $200 dólares, más los $200 dólares que vendió por esfuerzo personal, usted siempre va a tener una ganancia de esa quincena de $400 dólares, así que imagínense ustedes, nosotras nos estamos limitando porque nosotras queremos, así que yo les invito a que todas ustedes este, planifiquemos, ahora, los gerentes de distrito me enseñaron a trabajar de esta manera espero que ustedes también hayan aprendido y hayan aprovechado eh, todo lo que nos compartieron ellos me enseñaron a programar mi año en cuatro partes a dividirlo en cuatro partes ¿Por qué en cuatro partes porque se evalúa se planifica y se recogen los resultados entonces cuando nosotros aprendemos a trabajar ordenadamente pero con disciplina De entonces sí, créanme que la conversión va a ser buenísima de nada sirve tener un calendario lleno de actividades si el grupo no lo, no lo sigue si usted tiene que estarles recordando el calendario que ya se les hizo entonces no vamos a ir a ningún lado y todo eso, ¿verdad? hay que, hay que hacer divertida la estrategia bueno, si ustedes saben que en el equipo hay de todo ustedes saben que hay una que llega tarde Ustedes saben que hay una que siempre dice que no, ustedes saben que está siempre esa que dice sí, pero que no llega. Y Ustedes saben que también está la, la chica que todo el tiempo dice, me tengo que ir rápido. Entonces miren, hay que aprender a trabajar con lo que nos puedan dar. Yo lo que estoy haciendo, lo que estamos haciendo es, yo les informo, les mando un texto y les digo, chicas voy a estar en el Aldi de 10 a 2 de la tarde la que quiera me va a acompañar la que no quiera no va a llegar sin embargo yo como líder voy a estar así que si ustedes eh, también están pasando por la misma situación anímense porque si ustedes no se animan el grupo no va a venir para animarnos verdad eh, hay que fijar metas en el calendario estamos nosotros evaluando campaña por campaña ahorita como quedamos si ustedes se fijan la actividad ha bajado bastante pero eso se tiene que ir comparando con la campaña atrasada. Si en la campaña anterior entraron 66 órdenes fuera de 146, saben que el porcentaje fue únicamente de 40 o 44% de actividad, la meta sería llegar al 50% o pasar del 50% para tener un cheque saludable y una sonrisa en su casa, porque acuérdense, el día lunes estaban hablando en el happy hour, Yvonne eh, y Araceli, de lo importante que es el dinero. Tomemos ese tema muy importante nosotras, porque si nosotras trabajamos las 40 horas, que tiene que ser un trabajo regular aplicadas a nuestro negocio, Créanme que no van a haber quejas, no van a haber frustraciones, no van a haber absolutamente nada que nos detenga para seguir adelantando, ¿verdad? En este negocio. Pero si nosotras solamente trabajamos 10 horas, 5 horas, 1 hora, entonces difícilmente vamos a poder ver reflejados los resultados en ese cheque. Ahora, hay que prestar atención a los clientes, chicas. ¿Por qué es esto? Porque, fíjense ustedes, que muchas empresas cometen eh, el error de preocuparse de traer más clientes nuevos si, y descuidar los que ya tenemos. Entonces, si las empresas muchas hacen ese error, también nosotras lo estamos haciendo como representantes independientes. Muchas veces nos descuidamos del, de lo bueno que es nuestro equipo, eh, asustadas y por, por traer más representantes a nuestro equipo y nos olvidamos de lo buenas que son, así que yo les digo, estoy en un proceso de reinventar mi negocio, ¿por qué? porque esto significa que nosotros vamos a hallar una estrategia fresca, vamos a hallar ideas frescas, es cierto, las personas, eh, son. Eh, este negocio es bueno de estarlo alimentando de personas nuevas todos los días, pero las personas establecidas, son las que hacen posible que estemos donde estamos, así que mucha atención a todas ellas, hay que darle su llamadita, no hay que mandarle solo texto, porque acuérdense, eh, es el contacto humano bien importante, este, nosotras este, nos gustan los reconocimientos, pero nos gusta que nos tomen en cuenta, lo mismo ellas, fíjense ustedes, que cuando nosotros comenzamos a formar nuestro negocio, lo hicimos con gente local, esa gente todavía está con nosotros, esa gente todavía es, tiene un gran potencial de crecer. Muchas veces nos limitamos eh, solamente a pensar de que si yo estuviera en, en esa ciudad eh, me iría mejor, si yo hiciera lo que hace Ana me iría mejor. No, el potencial lo tenemos toda, la oportunidad la tenemos toda y esto es para que nosotros nos despertemos y podamos seguir avanzando. Ahora, también nosotros eh, tenemos que eh, saber qué es lo que quiere nuestro equipo. Muchas veces nos frustramos porque cuando yo les pregunto, ¿y qué quiere usted? Y me dicen, bueno, yo quiero este, arreglar mi, mi cheque. Yo también quiero arreglar mi cheque y todo el mundo quiere arreglar su cheque, pero ¿qué vamos a hacer para arreglar el cheque? Entonces, esa es la pregunta correcta. ¿Qué vamos a hacer para mejorar el cheque que estamos produciendo? Entonces, yo les digo... Hay que hay que planificar, hay que poner una meta, hay que salir todos los días, hay que respetar lo que se escribe, ¿verdad? Porque vuelvo y les digo, si cerramos una quincena y no hay, no hay adiciones, hay más hay más remociones que adiciones, entonces quiere decir que algo está mal. Si la actividad no sube y en vez de subir baja, entonces quiere decir que pues eh, no está el grupo completamente activo y todo se debe. Que la, que la estructura o la estrategia que estamos utilizando, algo está mal. Ahora, lo que estamos practicando todos los días es la comunicación y ustedes se fijan, eh, estamos que estamos en el social media, estamos en diferentes plataformas, pero hay que saber planificar qué es lo que vamos a postear. A mí me encanta poner el calendario de cuándo se va la fecha, me gusta ponerle los especiales que están en el demo, me gusta y, y les hago tag. Si ustedes se fijan a todas las personas que son de mi grupo, les siempre les hago tag, especialmente a las líderes, porque este, nosotras hay una gran necesidad de dejarles saber qué es lo que está pasando. Ahora, no sé cuál de todas estas actividades son las que ustedes realizan, pero todas funcionan desde, desde el punto de vista conveniente, todas funcionan, especialmente eh, si ustedes saben que sus chicas pasan mucho en el Facebook, les aconsejo hacerse amigas de todo su equipo y estarles posteando los especiales, hacerles tag, porque de esa manera por lo menos ellas saben. Ahora, eh, también mandárselos por un correo electrónico así como hace la líder de nosotros nos lo manda a nosotros y nosotros lo mandamos a ellas entonces esa es otra manera de estar comunicado y es otra manera de promover su negocio entonces cuando escuchemos quejas de nuestro grupo que dice ah, que yo salgo y no me sale nada bueno hay que ver si sale con ganas de hallar, porque muchas veces salimos con ganas de no encontrar nada y, este, y a veces se entiende porque es, es bueno salirse a distraer, es bueno salir pues, a platicar, pero recuerden que para que esto funcione tenemos que agarrar las cosas en serio, si trabajamos eh, a como lo que caiga el día difícilmente vamos a llegar y fíjense ustedes, que la conversión de líderes en toda su organización, tenemos quizás el 1% de conversión. Si usted tiene 15 años, yo tengo 15 años, fíjense ustedes, y en 15 años yo tengo 5 eh, líderes fuertes, entonces eso significa que la conversión en 15 años ha sido el 1%, porque es una líder fuerte por cada cinco años que yo que yo tengo, ¿verdad? Por cada tres años que yo tengo. Porque si son 15, son cinco, imagínense, son una por cada tres años que se logró formar. Así que yo les digo a ustedes, tratemos la manera de, de, de reanimar a nuestra gente, especialmente en esos momentos que el cheque salió bajito, recordémosles que somos vendedoras, porque así combinamos cheque de venta más el cheque de uh, liderazgo, ¿verdad? Así que bueno, ahora en cuanto a las necesidades, siempre nos dicen que es buenísimo eh, saber cuál es la necesidad de nuestro grupo y sí, todo el mundo tenemos necesidades, pero, pero pasa lo siguiente, si yo les digo, ok, ¿qué necesitamos? Y todo el mundo me va a decir, dinero. Ok, yo necesito dinero también, pero ¿qué vamos a hacer para ese dinero? Sería la pregunta y es de encontrar la respuesta rápidamente, ¿verdad? Ahora, publicidad, chicas. Tenemos que hacer mucha publicidad. Tenemos que hacer valer nuestro nombre tenemos que tomarle provecho a todo lo que se pueda, ¿verdad? Por ejemplo, haga su nombre, fíjense, en mi, por ejemplo, yo les pongo mi, mi, mi, mi caso, yo me pongo anahabani.com, pero eso solamente es lo que va arriba del link que es mi tienda en línea, entonces lo mismo pueden hacer ustedes porque se trata de que vayamos adelantando, estableciendo una presencia en línea, nosotras no podemos quedarnos atrás, si las milenios pueden, nosotras también chicas, así que qué les pasa, tenemos que, tenemos que aprovechar, ¿verdad? y sobre todo repasar todo lo que nos enseñaron eh, Scott Kramer en esto de los social media Hubo, hubo una clase que, que nos daban en Facebook, traten de visitar nuevamente ese grupo, porque hay muchas cosas que en la misma página del Facebook, eh, desde la página de negocios se pueden hacer, sacándole muchísimo, muchísimo provecho. Yo todo lo que hago... Eh, lo hago desde la página de negocio No hay aplicaciones afuera Que solo eso Y créanme que si yo puedo ustedes también Y, y, y este tenemos que sacarle mucho provecho ¿Verdad? Ahora, para conseguir eventos chicas Las invito a que por favor vean vayan en google o, o, o, o pueden poner ahí en la página de la ciudad donde viven eh, actividades y festivales que están sucediendo en la ciudad y ustedes se van a sorprender que hay entre 5 y 10 actividades a veces hasta por semana donde podemos sacarle mucho provecho y donde podemos gastar poquito o nada así que eh, como les digo si, si usted si usted le está pasando lo mismo que yo, que las líderes están dormiditas y están ahí esperando a que lleguemos al invierno y que los niños vayan a la escuela, no se preocupe, usted comience a buscar eh, eventos, este, coleccionemos la mayor parte de, de muestras que podamos y si ustedes no se recuerdan, hubo un momento en que la compañía lanzó eh, una una eh, una campaña de, de reclutamiento nacional, no sé si ustedes recordarán. Pero fíjense ustedes de que muchas de nosotras tenemos logos oficiales, tenemos logos preciosos, tenemos mesas presentables, manteles que tienen el logo. Y fíjense ustedes que podemos hacer eventos masivos de reclutamiento. Mientras un lado está malo, por otro lado tenemos que estar activas. Uno, se va a desestresar. Dos, se va a divertir porque se va a reencontrar con las eh, antiguas representantes tres van a andar de ciudad en ciudad eh, viendo otra vez qué sucede porque muchas veces estamos en el mismo en el mismo círculo nos salimos hablamos con la misma gente y bueno realmente nosotras tenemos mucho todavía quedar chicas, si lo logramos de la manera tradicional en el pasado, olvídense con esto de la tecnología, vamos pues a salir adelante, al menos yo tengo fe, espero que ustedes la tengan fe también porque eh, se trata de que nos animemos para poder animar a otros así que chicas, esta este pequeño video, lo tenía que hacer el lunes, y que me disculpan pero por motivo de tiempo no, no lo pude hacer, así que lo estoy haciendo ahora y este, pues, pues eh, compartan si ustedes quieren alguna estrategia que ustedes tengan, la, la que más les guste, eh, intercambiemos ideas, verdad este, gracias por conectarse, este, intercambiemos ideas porque se trata de que si lo que a mí me sirve, uh, uh, yo lo hago y a usted no le funciona, puede que a mí me funcione lo que usted hace, pero eso no es revelar un secreto, eso es eh, tratar diferentes estrategias y eso es eh, tratar la manera de sacarle el 100% de, de provecho a las amistades, a las conexiones, a los consejos y a todas las estrategias que estamos aprendiendo por todas partes. Así que chicas, gracias por el tiempo que me regalaron, espero que les sirva este, este corto video de, de, para que nos motivemos y nos pongamos a trabajar, porque allá afuera hay mucho potencial que podemos Tomarle mucha ventaja Y yo les aseguro que les va a gustar Una vez que agarren el ritmo otra vez No van a querer eh, faltar todos los días A trabajarlo, pero hay que hacer Un schedule de 40 horas No hay que hacerlo de 5 horas O salir una vez y nunca más Volverse a parar allá afuera, verdad Porque eso se trata de ser constante Para que esto sí funcione Así que nos vemos el viernes Tenemos la, la visita De Araceli Martínez una, eh, una excelente coach ¿Verdad? Ustedes ya la conocen Que nos va a dar un tema de motivación Muy bonito con estrategias De venta, así que Comiencen a invitar a todo su equipo Para que se conecten Porque somos representantes hispanas Motivándonos a nivel nacional Así que este, espero su colaboración Para que lo compartan, así que Que tengan una buena semana, que reclutemos Mucho y a mantenernos animadas Chicas, bye